¿Qué pasa compitruenos? Vamos a continuar con la locura de los leaks, espero que os esté gustando una barbaridad Vamos ahora con leaks de los starters y de la historia y un montón de datos sobre el juego que han filtrado a cuentagotas Como siempre hermanos, suscribiros al canal porque el 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y eso me parece una locura y hermanos, si no queréis ver leaks, ya sabéis lo que tenéis que hacer, pero los que queráis quedaros, ¡vamos a darle caña! Vamos a empezar con los starters, que sé que lo estáis deseando, compañeros. Y en este caso, lo que estáis viendo en pantalla es una filtración de hace un mes... Es decir, esto salió hace un mes y todos lo dieron por falso, pero poco a poco se está confirmando todo. Tanto las filtraciones de Q como las del filtrador chino, como esta, están casando, todas y cada una. ¿Por qué? Me preguntaréis. Pues mira, este es la evolución del lechón, que como bien visteis es una especie de toro, una especie de, pues sí, un toro enorme. Tengo aquí la imagen que se filtró, lo tenéis en el vídeo, hace dos vídeos me parece. Eh, una brutalidad porque es exactamente este de aquí. Tenemos lo de la evolución de Dunsparce. Dunsparce podría ser este de aquí perfectísimamente y estaría confirmando que Dunsparce tiene una evolución. Y tenemos cositas de los starters. ¿Qué cositas? Pues bien, este de aquí que estáis viendo en el medio sería Quaxley, el patito, que se va a convertir en un caballero, en la evolución final será una especie de caballero que por lo visto, tengo aquí un resumencillo se convertirá en un caballero que tiene un ataque con forma de caballo de agua, es decir, va a invocar un caballo, como es un caballero invocará un caballo de agua y atacará como ataque, supongo, único de este Quaxli, ¿de acuerdo? Tenemos también de Fuecoco que se va a convertir en un cocodrilo con forma de dragón, estilo dragón. coco ya es un dragón prácticamente en sí mismo, lo parece. Pues es un cocodrilo con aspecto de dragón, eso sí, como ya sabemos el tipo es fuego eh, fantasma, ¿de acuerdo? Y eh, tendrá, pues eso, estilo dragón, nada más, na nada más, perfecto. Y luego tenemos a la evolución de Esprigatito, que se convierte en bípedo, como ya tenemos confirmado, y con aspecto de necromante, que es, es pues, algo así, hermanos Algo así, como veis, es esprigatito porque es una especie de tigre Y tiene aquí su calavera, o sea, es que es, es, que es así O sea, es que esto es una filtración más que real Y tipo siniestro, como ya está confirmado Compañeros, eh, esto es una barbaridad Se ha convertido en necromante bípedo, o sea, un necromancer no Es la palabra en inglés, necromante en español Bueno, no sé cómo decirlo, compañeros Bueno, oscuro como el solo porque es de tipo siniestro Compañeros, esto de aquí podría ser eh, los legendarios, básicamente, porque son exactamente iguales. Esto es una locura. Esta es toda la información que tenemos de los starters, tampoco hay muchísima más. Vamos ahora con la información del juego que se ha ido filtrando a cuenta gotas por el liqueador chino. La tengo aquí bien preparada. Leaks de la historia, compañeros. Seremos estudiantes, recibiremos clases... Tendremos exámenes y entrevistas también. Supongo que como las que ocurrían en joven ahí, que estaba ahí el reportero y te hacía una entrevista. Espero que sirvan de algo más, compañeros. El alto mando se confirma y se le conoce como los cuatro reyes celestiales. ¿Pero esto qué es? Hermanos, esto es épico, esto es una locura, no, no sé si es cierto, pero bueno, eh, espero que sí que sea algo así, o está, igual está mal traducido. Sabéis que esto viene de, de un chino al inglés, del inglés al español, esto es una locura, esto es un teléfono escacharrado. Confirmamos que son cuatro sublegendarios. recordáis en el vídeo número uno que dijimos que no sabían si eran sub- o pseudo-legendarios, son sub-legendarios, además de eh, los, los dos que ya se han confirmado, los dos legendarios principales, Coraidon y Miraidon. Los equipos de los líderes, ojo a esto, no cambian ni en nivel ni en equipo en sí mismo. Pero puedes hacerlo en cualquier orden. Esto es ridículo. No sé si es cierto. Ya sabéis que las filtraciones se dan por ciertas. Pero luego a veces la cosa cambia que alucinas. Esto es del filtrador chino del que creemos que es todo al 100% cierto. Y sería muy raro que esto fuera cierto. ¿Por qué? Porque ¿qué, haría? ¿qué estaría haciendo Nintendo en este caso? O sea, Es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Si yo me quiero ir a por el líder número 5... Tiene Pokémon al 40 y yo al 10, porque por lo visto, no es que tú puedas eh, levelear hasta ese momento y llegar ahí, sino que tienes como límite de nivel o algo así, he leído. Entonces, me peta la cabeza, compañeros, me peta muchísimo. Puedes combatir varias veces contra los líderes, todos los remaches que tú quieras, parece ser, así que esto es guay, porque, bueno, podrías ir leveleando con un líder y luego irte al cuarto o algo así... No sé, no sé nada, compañeros. Among Us y Jigglypuff, que creo que lo he escrito mal, de hecho he cambiado la I con la que soy un genio. No son una evolución, son las formas. Los que vimos ayer, ¿os acordáis? En el vídeo anterior, que sí, lo, tenéis en el, lo tenéis aquí, compañeros. No son formas, no son evoluciones, son formas ancestrales. Ya se dijo que los Pokémon viajan en el tiempo, pero el, pero el protagonista no. Pues debe ser esto, algunos Pokémon tienen formas ancestrales o antiguas, no sé cuál será la traducción finalmente. Lechonk, nuestro amigo Lechonk, del cual tenemos aquí su evolución confirmada, tendrá dos diferentes, una macho y otra hembra, teniendo en cuenta que esto es un toro posiblemente el otro sea una vaca o mmm, un cerdo volador. Nunca se sabrá, compañeros. Bueno, sí, nunca no, no. Se sabrá. ¿Habrá un nuevo Pokémon con forma de martillo o con un martillo? No se sabe si tiene forma de martillo o tiene un martillo. La verdad es que mmm, no ha quedado muy claro, pero mmm, algo de un martillo, ¿vale, chavales? Eh, no, no hemos sacado mucho de aquí. Luego, se ha confirmado que no estarán ni Aplin, Biduf, ni Vidril. Bueno, pobre Bidoof, que tuvo hace poco un corto súper guapo y le han... Chasquido de Masuda, y si estarán Magikarp, Hypno y Mimikyu, Mimikyu, mis 10 los demás, bueno, Magikarp también mis 10 pero Hypno, pues me da un poco exactamente igual. Y por último, se confirma que no hay selector de dificultad, lo cual tiene sentido, porque al ser un mundo abierto, pues yo creo que mucha dificultad no podrás adaptar, bastante difícil es adaptar la dificultad en un mundo abierto, así que... Joder. Y nada más, compañeros, ahora sí terminamos las filtraciones de hoy. Una barbaridad de cosas. Espero que os hayan gustado. Algunas, eh, yo no le doy una credibilidad del 100% eso de que haya nivel capado, pero los gimnasios no cambian de nivel. A mí me peta un poco la cabeza. Pero eh, si fuera cierto, pues bueno, sería una mierda, como estamos acostumbrados, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejad un super like de compiturno, apretad ese botón como si lo hubiera mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.